Tenía muchas ganas de probar este juego, y es exactamente lo que esperaba. Para todo aquel al que le interese, estas son mis primeras impresiones sobre Cuphead. El juego es extremadamente detallado y una maravilla técnica, como podrán notar al ver su estilo artístico, su música y su impecable animación hecha a mano. En mi opinión, un merecido 10 de 10. Algo que sonaba mucho en internet con los gameplays pre-lanzamiento del juego, era su dificultad, ya que a todos les parecía elevada. Yo estoy de acuerdo, la dificultad es alta, y esto es especialmente notorio en los primeros niveles, donde aún no te terminas de acostumbrar a los controles de cophead y ya te están exigiendo reflejos. En mi opinión la dificultad es un plus para el juego, no se siente para nada artificial y te obliga a dominar a tu personaje. Es muy gratificante vencer a un jefe y eso siempre es bueno. También quiero decir que me parece curiosa la historia detrás del juego. Cophead apostó su alma con el diablo y la perdió. Ahora tiene que servirle y ayudarle a cobrar otras almas. El trasfondo es algo fuerte si miramos con ojos contemporáneos a este producto con estética de dibujo animado. Pero bueno, tiene muchísimo sentido si se tiene en cuenta que Cophead trata de emular la animación, y en este caso temática, de inicios del siglo XX. En conclusión, me ha gustado muchísimo este juego, me ha sabido enganchar y mantenerme interesado. De corazón espero seguir disfrutándolo de la misma manera hasta llegar al final. Y bueno... <ríe> Gracias por ver el video, nos vemos próximamente, probablemente en la reseña completa de este juego. Ah, y ya saben, no hagan negocios con el diablo.